You? You? Proceso de trabajo Cajero de banco es un empleo que muchos desean tener y que requiere un perfil específico. Se ha preparado este plan de formación para que conozcas su proceso de trabajo y te sirva como introducción al puesto. ¿Quién es el cajero de banco? Es la persona encargada de realizar e ingresar al sistema del banco los movimientos solicitados por los clientes en ventanilla. ¿Cuáles son sus funciones? Realizar depósitos, retiros, pagos, compraventa de divisas y promover servicios del banco. Las responsabilidades del cajero de banco son registro en tabla de facultades, validación de documentos y efectivo, Balances o cuadre, aclaraciones con el cliente, detectar lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Para ser cajero de banco, debes contar con las siguientes habilidades. Atención al cliente. Atención a los detalles. Básicas matemáticas. Tecnológicas. Administrativas. El cajero interactúa con el jefe de cajas y con el encargado general de la sucursal bancaria. Debes tener presente que cada banco puede tener diferente nombramiento para estos puestos. El propósito del plan de formación de introducción al cajero de banco es proporcionar los elementos para obtener el conocimiento básico y desarrollar las habilidades básicas necesarias para calificar al perfil de puesto de cajero de banco.